Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gusto en verte otra vez, por ahora por, por video. Ya tuvimos la oportunidad de, de conocernos allá por Sanamanca. Oye, pues de acuerdo a lo que en su momento platicamos y de lo que ahora expones, yo creo que hay bastante material, efectivamente, es un proyecto de sistematización de la experiencia, porque implica recuperar y evaluar en buena parte el trabajo que ya han venido haciendo en el, en el Museo de, de Valle de Santiago. Sin embargo, yo creo que si necesitamos ir este, avanzando en verlo como, como un planteamiento de obra, independientemente del proceso que tengas que llevar a cabo para... Bueno, lo del comité de titulación que según muestras está en proceso. Y, y, y otra parte relacionada con... con el levantamiento y sistematización de la información que hagas Bueno, la idea de la organización que, que te quiero proponer es precisamente para que vayas viendo qué información tienes y dónde se puede poner y qué información es la que falte para que la información que estés recolectando u organizando esté con base en una, en una visión de obra yo creo que habría que comenzar, este, como todos, con una introducción. Hay que plantear el problema, cuál es el problema que tú estás viendo. Habría que hacer la contextualización del Valle, del valle de Santiago, dónde está, qué características tiene, ubicación, eh, etc. ¿no? <risa> eh, y, y a lo mejor en tu caso habría que agregar un apartado que hable o que plantee la situación de qué pasa. ¿Qué pasa con el patrimonio cultural cuando no se interviene? Cuando no se no se ah, no se difunde. ¿No? Sobre todo pensando en las problemáticas locales. Porque regularmente se suele pensar en las problemáticas a nivel nacional, a nivel estatal. Pero ¿qué pasa con este núcleo básico que es el municipio que regularmente eh, no es considerado tan importante cuando es la base de todo? desde ahí es donde están los ciudadanos pero bueno, entonces yo creo que es una parte importante que tendría que ir como parte de, de, la, de la introducción un poco para ir fundamentando y sustentando tu proyecto eh, habría que trabajar un capítulo 1 que hable sobre la difusión del patrimonio cultural ¿no? eh, dentro de este capítulo 1 habría que esbozar y plantear conceptos claves como patrimonio cultural, qué es el patrimonio cultural, cómo se caracteriza, etc eh, los museos, cuáles son las funciones de los museos, cuál es su relación con el patrimonio cultural y después bajar al rollo de los servicios culturales, ¿no? que es un servicio cultural qué características tiene, cuál es su relación o cuál podría ser su relación en términos de, del concepto de museo y patrimonio cultural que ya se ha habló más aparte y concluir a lo mejor en ese mismo capítulo sobre el concepto y la noción de gestión del patrimonio cultural sobre todo para que se vea pues que la gestión del patrimonio cultural forma está relacionado con los otros elementos pero que en tu caso te interesa que, que aunque el término de gestión del patrimonio implica otros más elementos, al igual que los museos eh, en qué parte de esa gestión se va a ubicar tu proyecto y decir bueno yo <coughs> entiendo que gestionar el patrimonio implica estas fases, estos elementos, pero yo solamente me voy a ubicar en el ámbito de la difusión. ¿Por qué? Para precisamente ir delimitando y avisándole a tus este, lectores que, que sí estás consciente de que existen otras áreas de los museos otras formas, pero que esta tesis en particular solamente se define en este ámbito. Ya una vez que tú dices yo conozco el campo, pero yo conozco el bosque, pero me voy a tener en este árbol y me voy a tener este árbol porque considero que es fundamental por esto entonces ya con eso este pues ya ayuda pues a, a comprender dónde está ubicado la tesis en este caso el trabajo excepcional de, de prácticas profesionales un capítulo 2 donde contextualices el museo de, de Valle de Santiago ¿no? que nos hable sobre la historia del museo Cómo se formó Cuáles son sus características Cuál es su, cuál es su colección eh, Y qué servicios culturales este, Tenía antes de tu intervención y, y, este, y cuáles eran las problemáticas Que tú visualizabas con respecto Al museo y a sus servicios Un capítulo 3 Donde hagas explícito El diseño de la estrategia de intervención Esto es Si te fijas, en el capítulo 1 dice Entiendo esto En el segundo es Encuentro eso en el museo. En el tercero el capítulo sería... Yo propongo esa estrategia... Para poder solventar esos problemas que hemos estado definiendo. Y aquí es donde vas a poner... Pues toda la estrategia que estuviste realizando. ¿no? ¿Cuál es el diseño de, de, de las actividades? En el capítulo 4 ya propiamente sería la implementación y los resultados de la estrategia. Si en el capítulo 3 <coughs> definiste cuál era la estrategia en el 4 ya muestras evidencias de cómo fue que lo implementaste y cuáles han sido los resultados de esa implementación y un capítulo 5 donde presentes conclusiones con respecto a si funcionó o no funcionó esa estrategia eh, por qué funcionó o qué cosas no funcionaron y qué recomendaciones harías a otros museos este, locales para que puedan desarrollar mejor su ejercicio eh, yo creo que eh, habría que, que ver para tu, tu coloquio, eh, que puedas presentar la introducción, eh, tal vez el capítulo 1, no sé, es de que veas a ver qué información hay, eh, el capítulo 2 y eh, el capítulo 3. Ya sea que sea eh, eh, de estos capítulos, ya, eh, dos tienen que estar completos. Ya sea si es el 1 el 2, el 2 o el 3, o el 3 y el 1. Tú ve qué información vas manejando y ya los demás serían el Bueno, espero que, que sea de utilidad esta información y cualquier cosa, bueno, pues estamos hablando.